Bueno amigos, ya vamos llegando casi a Molango Y parece ser que alcanzamos la peregrinación Bueno, casi alcanzamos la peregrinación que viene ahí adelante No se alcanzan a ver, pero pues allá va una peregrinación Entonces esto nos va a restar nuevamente tiempo de llegada nos va a quitar tiempo pronto pues vamos en tercera subiendo veníamos subiendo bien pero pues ya vamos a ver qué show aquí a ver cómo los podemos rebasar hay un par de rectas pero traigo tres carros adelante y pues no se ve que sean poquitos un motis Está cansadito el compa. Pobre compa, ha de venir viajando de lejos. También. Pues sí, creas o no, en, un, en algún momento se cansa uno. Pues sí, tienes que descansar en algún momento. Yo, por suerte, pues he corrido con la suerte de llegar a mis destinos durante ese lapso de tiempo que llevo manejando, pero pues si sí, llegas bien cansado pero vale la pena miren ese cerro uh, uh, se ve chido <coughs> ese carrito lleva prisa pues, está bien pero pues va arriesgando la vida de los demás, si sí, su propia vida en caso de que traiga gente pues la vida de todos ahí eh, pues bueno amigos después de esta curva que viene bueno esta no, la siguiente podremos ver molango de escamilla ahí están las grandiosas las letras como debe ser y miren aquí ya está nublado pero ya vamos a llegar bueno por aquí no se ve uff hay gente pero ya es Molango Estas vienen de... Mira, van a Tlapesco Ahí está Molango ah, Aquí se siente frío también pero ya no siento que me falte el aire ah, en si se encendió un poquito no sé, tal vez es dramático pero ya arreglaron la calle bueno pues hemos llegado a Molango bueno, todavía no todavía no viene pero ahí vamos entonces, ahí es Molango Vamos a pasar a las orillas, obviamente no vamos a pasar en el centro porque saldría que desviarnos. Pero pues, pues, lo que cuenta es eso Miren esos cerros Miren esos cerros, uy Se frenaron Todo aquí es sierra. No traigo intermitentes, pero pues al menos una dirección, una la hay que poner Esto me va a restar viaje Me va a restar tiempo de llegada No sé cómo decir si va a restar o aumentar ¿Ustedes qué opinan? Miren esas montañitas Formaciones Tal vez puede rebasar ahí adelante Pero no sé Esta camioneta Ay, ah, sí, es cierto, hay que pasar a ver ¿Dónde se reventó la llanta ayer? ¿Si ¿Sí era llanta o era...? Algún diferencial ¿O qué fue lo que tronó? Porque la verdad es que No tengo la menor idea uh. Vamos a detener El cuarto RECTA Podría rebasar, pero no Allá afuera sí hace frío. <ríe>